Hola a todos, parece que el día está lluvioso Pero eso no va a impedir que disfrutemos del partido Somos aquellos dos puntitos que se ven allí arriba Desde la cabina de Aspor Los equipos del verde se juegan hoy tres puntos Para la competición liguera Y aquí recuerden, nadie regala Nada de nada Pues yo tengo ganas, Manolo, de que se empiece el ya local. A ver cómo Opa, se que estadio bonito el mío, no es ese, muy. Así se corta una jugada Javier la pone al oh. segundo palo ¡Joder! ¡Ojo que sigue la pelota en juego! Lo que me he comido El speaker de este estadio Sí que se gana el sueldo Con la cantidad de goles que hay que narrar es mi sensación o tú también dirías que desde que están marcando esta barbaridad de goles el estadio está más lleno. Luego voy a echarle un vistazo a la Uy, uy. madre mía, la que ha liado. Parecía fácil, pero eso me no engaña. Tomás. Qué bien defendió esa acción. Vamos, vamos, vamos, gente, vamos, vamos. Richardson. Uy, juez. El juego se para pero aún no sabemos qué va a pitar el árbitro uy. De momento se libra de la cartulina pero cuidadín, cuidadín Y es fácil que le acabe cayendo por reiteración, ya verás ¡Gol, gol, uy Eso no va entre los tres palos Ojito con ese pase Ojito que pueden romper las tablas Uy qué bien Paco No se lanzó Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Saca el córner y. Oh, no, no, no, no, no, no. Eso es córner. La pelota golpeado en uno de los hombres que defendían. Bien, Golpea excelente. El bien, el bien, bien, bien. Bien. bien. Y se la quita limpiamente. Lo tiene casi hecho. De momento no acaba de ver… Claro ¡Ay! ¡No! ¡No! Y aquí termina la primera mitad con empate en el marcador. de la liga. ¡Toma! Paco, no te la ahora que puede llegar el contraataque. La temperatura sube según avanza en metros. ¡No mames! Muy bien el portero haciendo su trabajo. Este corner puede romper el empate. La afición quiere poner su granito de arena de ah. cabeza Ni con los pies, ni con la cabeza ese sí, mal. Tiene mucho terreno por delante. Vamos equipo, vamos, vamos, vamos. Pulazo, vamos! ¡Con toda Ya lo tenemos aquí, el primer santo del partido. Eso, y ahí la tenemos Uy, el capitán. la repetición del tanto que acabamos de ver. Gran movimiento del jugador para enganchar el disparo a escasos metros de la línea de ¿Es el gol. Capitán? No, ese no, es. No, no, no, no, no es. No es que, qué golazo. Vamos, Capi, va, eh, vamos, vamos, equipo, vamos, comelones. El balón queda suelto después de esa entrada. Atraviesa líneas como un puñal. ¡No! Sí, ¡Mamando! ¡Se adelanta para controlar! ¿Cómo me hacen esto? Su empeño tiene recompensa. ¡Uy! Sí, wey, ¡Falta, falta! Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. A mí no me ha parecido penalti, pero por protestar que no quede, ¿no? ¡Magnífico saque! <risa> Pasa el peligro de momento, pero ojo. Que será córner porque el último en tocar ha sido uno de los hombres que defendían. Y logran despejar de el córner. ¡Soli, sali, sali, soli, sali! portería! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, go, gol, gol, oh! gol! Bueno. Madre de mi vida acaba de empatar el partido cuando ya no quedamos bueno, prácticamente bueno, tiempo. Bueno. Ya nos muestran de nuevo el gol que digo? viene precedido de una buena contra y una definición de crack total. Abajo y vaselina, pues nada, equipo, vamos, vamos, si sí se puede, vamos, vamos, no me Han voy a enojar, vamos. El el partido se pone 1 -1. Hay tiempo para que hagamos un gol. jugada tiene buena pinta, pero se les acaba no, el tiempo para pases. ganar. Y el colegiado no quiere interrumpir el juego. Muy bien hecho. Seguimos con empate pues trasera provincial parada. Hoy está siendo clave para los suyos. El partido se detiene y se va a producir un cambio. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Ojito a esa ocasión! ¡Pueden adelantar a su equipo! ¡Cuidado que sigue la jugada! ¡Ahora sí la atrapa el portero! ¡La parada buena fue la de antes. vamos, vamos! vamos Ahí, última jugada, vamos, equipo, vamos! ¡Sí, señor! ¡De eso no hay ninguna duda! ¡Jeffery! ¡Vaya Puta. zarpa tiene ese tío! ¡Sus compañeros le apoyan! Último minuto de juego. No, vame. Qué lentitud. Este Botamos goles. Y... De los dos equipos ha dado su... y fallamos con esa jugada de defensa. Partido. Y no. un espectáculo de fútbol vamos equipo ganemos de visitante esta vez esta vez sí ganemos voy a meter los goles y ya después empiezo a hacer los objetivos pues. me estoy enfocando más en los objetivos y estoy perdiendo los partidos y alejan el peligro uy Uy. Ha salvado a su equipo con esa recuperación Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uy juez Parece que tenemos penalti en otro partido de la jornada ¡Ah, no, pasar, no pasar. pasa, no pasa! ...pena máxima para el equipo local. Y el lanzamiento ha sido, en dos palabras, imparable. La pegó raza, dura y seca, pero con estilo. No sé si me explico. Es el primer gol del encuentro. 1-0, 26, vamos, vamos, 26 vamos. minutos de partido. ¿Qué habríamos hecho si no fuera? Por esa información, también vamos que me da? Tocando y tocando se ha colado Uy, ¡Qué golazo! Gol gol gol gol. Toma ventaja por primera vez con este gol. No equipo, no no no no. Estamos haciendo las cosas mal Abre muy mal. el marcador con este tanto! 1-0. Buen pase filtrado. Ese pase profundo y acertado es buenísimo. ¡Ay! ¿Qué ¡Uy! ¡Uy! Se mató ese man ahí. Reflejos manos. Ojito, le ha caído el balón. No, y le pega el compa, se acaba Dios. La mitad, los dos se retiran a los vestuarios. El partido vamos. se reanuda en esta segunda mitad. Esto ya ha comenzado. Supera al contrario. Uchison, contra vamos, no bien, bien. Rival. tendrá que currárselo más si quiere superarle. Sí, Manolo ha sido una parada hasta sencilla para él cambio de cromos. ¡Uy, buena! El gol cantado, magnífica estirada. Y otro más, y ya no sé ni cuántos llevamos. La controla aunque está muy exigido. Tapa bien, pero queda suelta. Finalmente han acabado con el peligro. La jugada prometía. Bien, bien. Jackson se pase al hueco puede hacer daño! ¡Ya! Oh, ¡Ya! Gol, ¡Vamos! Gol, vamos ¡Con 3. toda! ¡Vamos! ¡Que hay tiempo del empate! ¡Vamos! ¡Apenas empieza el segundo tiempo! ¡Vamos equipo! ¡Vamos! ¡De visitantes! ¡Eso! Seguro que el está ¡Dañemos nuevo, está la que fiesta el día de haces, hoy! Normal, lo han mareado de lo lindo, pero ¿dónde estaba la defensa? ¡Le han dejado solo! Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1. En 10 minutos el auxiliar levantará la tablilla del tiempo de descuento. Ataca el equipo contrario. Él encuentra Gonice. Le van a tener muchas más ocasiones. ¡Sácalo! ¡Vamos! Último momento. ¡Qué grande es el Uchison! maneja el goleador del equipo sorpresa Dale, vamos, vamos que vamos si sí se puede veamos a la gacela veloz de nuevo en acción ahí está se a la gacela es que venía con el gol entre ceja y ceja desde antes de arrancar y nada eso se lo vamos ídolo de ídolos todos damos por hecho el empate pero ha marcado cuando solo quedan unos minutos para que esto acabe. ¡A encarar la portería! ¡Uy, uy, uy, Acaba uy! Con el uy. El cuero. ¡Ya, ya, ya! ¿Qué más tiempo hay? ¿Qué más tiempo hay? ¿Qué más tiempo hay? ¡Eso! ¡Bien! Suena ¡Excelente equipo! ¡Buena! Y equipo ¡Ganamos! Visitante. ¡Se a la victoria! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! triunfo en Estremis! ¡Han buscado el gol hasta el final! El foco está sobre este futbolista. Ahora mismo es el máximo goleador de la liga y está en racha. Así que es más que probable que vuelva a marcar hoy. Hola, buenas, bienvenidos a una cita con la flor y nata del fútbol en Easport. Somos aquellos dos puntitos que se ven allí arriba desde la cabina de Easport. Los equipos del Verde se juegan hoy tres puntos para la competición liguera. ¡Qué ganas tengo ya, Paco, de que ruede el balón! Ya tenemos ganas de que empiece el partido y de que ruede el balón. Paco, ¿tú piensas como yo que este jugador puede ser determinante en el encuentro de hoy? Viene de lograr un doblete, Manolo, así que andará con la confianza por las nubes, imagino. No me gustaría tener que marcarle en el día de hoy. Eso, eso, que sientan el miedo desde ya de una... Con toda. Vamos de locales hoy, bien. Comienza el partido, comienza la primera parte, ya rueda el balón. ¡Ah! Pasa con criterio. Uh, ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! <risa> Elito, ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Faltó poco! Buen saque, cuero al área. Y despeja el córner. Gol, gol. ¡Ay, Paco, ¡Qué poquito me ha faltado para cantar, gol. Poquitico, ¡Ricioso! poquitico. poquitico. Suerte, que es lo que le ha faltado. Morris. Nolan. Qué bien filtró con intención. No no no no no. Que bien bien para bien. Ese tiro. Uy jue. Eso le a falta, pero deja seguir. A ver en qué acaba esto. Chuta puerta. Uy, uy. Buena intervención del guardameta que está muy metido en el partido. Como debe ser, Manolo. Vamos a ver si mantiene ese nivel de juego. Ojo que el cuero queda suelto. A segunda oportunidad. El equipo está de dulce. En el último partido lograron ganar fuera de casa en un escenario difícil. Seguro que iban a querer aprovechar su buen momento para conseguir una nueva victoria. Ese 2 a 1 muestra que la línea que lleva este equipo es la adecuada. Vas, ahí llevan peligro. ¡Gol! ¡Vamos, Hassan! ¡Vamos! ¡Bolea espectacular para marcar! ¿Cómo ¿Y se puede, sí se puede jugar, que pase eso, ese? Ya lo ven, medio goles gracias a ese balón a la espalda del defensa. Y no era fácil, ¿eh? Ha tenido que desmantelar. Medio gol de fue eso. Rival. Bien, Hassan, bien. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Uy, se manca. Juegan la pelota Vaya. Sin ninguna dificultad para el portero Si tienes pocas ocasiones y encima las fallas Lo normal es que vayas perdiendo ¿vale? Entrar en el momento equivocado puede causar lesiones y faltas Dándole la oportunidad a tu rival de tirar un tiro libre Y pudiendo recibir una tarjeta amarilla o roja What? Por ejemplo, entrar por la espalda a un jugador que esté controlando el balón Es peligroso y pueden sancionarte las entradas manuales pueden ayudarte a recuperar el balón con más control que las entradas automáticas es mejor usar entradas cuando estés cerca del rival y barridas cuando estés lejos okay. recuerda, las entradas son solo una de las formas de recuperar el balón puedes interceptar pases sprintar para conseguir el balón y confiar en que tus compañeros te den apoyo defensivo buena suerte eh, eso nunca me había salido Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. Esa jugada podría. Gol, ver, vamos. Ay qué gol se escapan en el marcador. Sí ya se puede gente ventaja. vamos, ah, goleemos, goleemos si ¿Es suficiente o si todavía? vamos de local. Más. Hombre. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. Ay, lo maté. Me puse a hacerlo el video. ¡Ay! <risa> no llegó por un pelo, pero se va por el lateral. El partido se detiene y se va a producir Oy. un cambio. No consigue pararlo y él sigue hacia adelante. Tremendo. ¡Ay, lamento, qué falla! No, a salvar a su equipo. no era fácil, ¿eh? Estaba solo ante el peligro, como decía la peli. Corner bien sacado. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. No, esquina nuevamente. Pasó My momentáneamente life. el peligro. Otro lanzamiento vamos, vamos, de esquina. vamos, vamos. Ha sacado en corto. Yeah, ¡Bien! Entrada, Jarlson, ¡Bien, son ¡Bien! ¡No ha pasado corner. ¡Saca el corner y balón al área! ¡Y evita el peligro desviando el disparo! Joda. ¡Y otro corner más! ¡Cuidado que quiso hacer! ¡De Puyol pero le salió un churro! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! Cuando pierdes el balón, recuperarlo lo antes posible. A saque lateral. El próximo pase, Amigo mío, seguro que será mejor. Nolan. No, no, no, no, no, no. Pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no patea, no patea, Lewis no patea. Tiene que marcar. Uf. El arquero no necesita emplearse a fondo. Jackson. No puede fallar. ¡Qué oportunidad que Justo arrancar. cuando, ya cuando le pateó. Ya no queda nada. En dos minutos se cumplen los 90. Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie. ¡Tómalo, ¡Vamos! En lo que es el público. Madre mía, menudo golazo. De manera de superarles en carrera, el técnico rival se ha quedado con cara de pocos amigos y no me extraña porque ningún defensa ha podido hacer nada. Bolazo, bien, bien. La Hoy ves se fue de doblete. 3-0 en el marcador. Bien, uy, casi mató el juez del. <ríe> Victoria Vamos, celebra la grada local. Sí ganó sí ganó. La conclusión del partido. Pueden estar felices con su juego.